Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Último episodio del año, aplausos, aplausos, aplausos Ha llegado el final del 2021 En el momento en el que están escuchando esto es 30 de enero Falta un día para que se termine este año Y ya es el último episodio, así que va a ser un poco un episodio despedida Obviamente voy a seguir en 2022 Voy a hacer todos mis agradecimientos y pensamientos sobre lo que fueron estos primeros meses del podcast al final de este episodio. Pero ahora toca hablar de la última película de Matrix que se estrenó hace poquito y que lleva como nombre The Matrix Resurrections. Resurrecciones. ¿No saben la cantidad de veces que tuve que grabar de nuevo en el episodio anterior por Revolutions? Porque me había confundido muchas veces y mencionaba esa película como Reloaded. Bueno, cuarta película de esta saga, como ya he mencionado varias veces, siento que con la primera estábamos bien, pero bueno, estiraron todo mucho. E imagínense que si con la segunda y la tercera ya sentía que estaba todo bastante tirado de los pelos, ya con una cuarta... Esto es para la famosa pregunta, ¿era necesario? Porque muchas veces pasa, como agarran algo que ya tiene sus años y hacen una nueva película, un remake, un reboot, un no sé qué. Y, bueno, está esa pregunta. ¿Era necesario? Casi nunca es necesario, la verdad. Pero a veces sale bien, a veces sale muy bien, a veces sale mal, a veces sale un desastre. Yo siento que esto fue un desastre. Venimos por ejemplo, por dar un ejemplo, porque podríamos dar muchos, pero sin ir muy lejos, hace poco tuvimos la tercera, cuarta, bueno hay dudas, pero bueno la última película de Ghostbusters Afterlife, dentro del universo de los Fantasmas hablé de esas películas, por si quieren ir a escuchar los episodios en el podcast, y ahí se usaba bastante bien este recurso de apelar a la nostalgia agarrar algo viejo, y hacer una película nueva, y bueno, al menos yo, creo que se utilizó bastante bien acá no Acá claramente no. De hecho en mi reseña cuando terminé de ver la película, la frase final fue Básicamente si van a robar con la nostalgia, háganlo bien eh, Sentí eso. Robar entre comillas porque pasa mucho, como mencionaba esto de agarrar cosas viejas y hacer nuevas películas y todo eso Pero yo, yo siento que a veces sale bien ¿Para qué negarlo? Hay muchas veces que sale bien Yo creo que con esta película no salió bien No salió bien Lo primero que pensé cuando terminé de verla Es que desperdicié Casi 3 horas de mi vida Se nota esta caída En mis ganas de hablar de, de esta saga Después de la primera, ¿no? Es como que incluso A ver, no lo sé porque Yo tengo un tiempo de grabación Después cuando lo edito queda otro tiempo Y al estar grabando por adelantado y todo más o menos al mismo tiempo Es como que no puedo terminar de ver, pero por ejemplo el episodio de The Matrix duró 46 minutos. El de The Matrix Reloaded duró 38. Y repito, no sé cuánto habrá durado el de The Matrix Revolutions y cuánto va a durar este, pero seguramente menos. Es como que va en caída. Y bueno, es prácticamente por eso. Realmente eh, me sentí así, en una caída, con esta, con esta saga. Qué sé yo, qué sé yo. Tengo entendido que para esta cuarta, las Wachowski no querían saber nada. No querían saber nada. No sé cómo fue con la segunda y la tercera, pero al menos acá no querían saber nada. Y el estudio, Warner. Qué sorpresa. Pero bueno, no es por pegar la Warner. Pasa con prácticamente todos. Pero Warner quería hacer, si sí o sí una película <risa> o algo con Matrix. Y las Wachowski, o al menos... Lana, que fue la que dirigió esta película Si lo van a hacer, lo van a hacer igual Prefiero que lo hagan conmigo Y no que lo haga otra persona Entonces se puso al mando de, de esta película Pero claramente No estaba, digamos Para eso eh, Es como que acá más que nunca No solamente apelaron a la nostalgia Sino que Fueron directamente a Necesitamos sacar esta película Para generar dinero y todo eso Qué sé yo, respondiendo a la pregunta, no era necesaria. Además de no ser necesaria, no salió bien. Porque si de última hubiera salido bien, bueno, como también pasó en otros casos, zafa, queda como algo que, bueno, estuvo bien. Pero para mí al menos, repito, mi opinión propia, no, no, no, no me funcionó, no me funcionó, no me funcionó para nada. Eh, no puedo hablar mucho más sin spoilers Porque básicamente esa es mi reseña sin spoilers Sin meterme en detalles Es una película que no me funcionó Otra película larga Dentro de lo que fueron las películas de Matrix Creo que es la más larga de las cuatro Están bien los efectos, están bien las escenas de acción Todo lo técnico Obviamente si sí, ya lo destacaba como algo Bastante bien hecho en las películas originales 18 años después Tiene que salir bien ¿No? E incluso hay cositas Que están medio medio mal Medio como que Hacen un poquito de ruido Entonces Es como que por ahí Ni siquiera con eso tanto. Pero bueno, era algo que obviamente tenía que salir bien Porque si ya salió bien con la trilogía original Ahora con toda la tecnología que tenemos Bueno, tenía que salir bien pero con eso solo no alcanza, lamentablemente es como que si las historias en la segunda y la tercera para mí ya estaban tiradas de los pelos, imagínense acá, como que sacaron de donde no tenían, armaron un guión y bueno, que sea lo que sea. Personalmente no me gustó, así que si ya la vieron y se quieren quedar a escuchar lo que tengo para decir con spoilers, se pueden quedar, si no la vieron, bueno, vayan a verla, como le hablé a alguien en Instagram que al ver mi reseña se puso mal porque vio que mi reseña no fue para nada favorable y que además vio a otras personas que más o menos pensaban lo mismo entonces es como que se desilusionó un poco porque tenía ganas de ver esta película y bueno, cosas que pasan, pero yo le dije a esta persona que la vea igual porque por ahí le gusta, cada persona tiene su, su opinión y cada persona tiene sus gustos así que depende de, de cada persona, obviamente es así. Si no la vieron, véanla. Y si no les importan los spoilers, bueno, se pueden quedar. Siguen bajo su propia decisión. ¿De qué trata esta cuarta entrega de Matrix? Neo está en la Matrix. En lo que él piensa que es el mundo real. Como Thomas Anderson, nuevamente. Y dentro de este mundo, que piensa que es real, pero es la Matrix. Él es el creador de una trilogía de juegos que adivinen cómo se llama Matrix, muy bien Es la trilogía de juegos básicamente inspirada en lo que él vivió Pero como él no recuerda que haya vivido todo eso lo tienen como inspiración Vieron como cuando tiene un sueño raro Donde Bob Esponja está jugando al ajedrez con Pennywise Esos sueños raros y ustedes están ahí como ¿Qué estoy haciendo acá? Y aparece tu abuelo que falleció hace 5 años y te saluda como, y te levantas ahí de la nada. Bueno, esos sueños raros. Él seguramente sacó toda su inspiración de ahí y lo utilizó para hacer estos videojuegos. Hasta acá, bueno, qué sé yo. Le estaban dando esa vueltita de torca que me parecía interesante. Por cuestiones de la película, que no vale la pena detallar demasiado, Nio Thomas Anderson, pero bueno, Nio termina recordando. Todo y de hecho ve a Trinity que acá tiene otro nombre porque le lavaron un poco la cabeza y bueno, no, no sos Trinity sos otra. Creo que a Tiffany le pusieron. Empieza a tener como estos problemas porque de hecho va un terapeuta que está interpretado por Neil Patrick Harris. Y el terapeuta básicamente lo tiene ahí controlado digamos, para que no se dé cuenta de las cosas. Pero se da cuenta y decide meterse en el mundo real con la pastillita roja que no la quería tomar. Pero bueno, ya para la segunda vez que se le ofrecen. Decide meterse de lleno Y su idea es salvar a Trinity Porque cuando lo sacan de la cápsula De esta que vimos también en la película original Ve que al lado de él estaba Trinity Encerrada Entonces decide ir a salvarlo Y hasta ahí, porque después pasa todo lo demás ¿Agarrado de los pelos? Sí, todo Al principio es como que me estaba metiendo ¿eh? Es como que bueno, está bien Como mencioné antes, le, le dieron esa vueltita de tuerca Está bien, me interesa Vamos a ver por dónde van ya después es como que hicieron un collage de cosas Vamos a meter esto de la primera, vamos a meter esto de la segunda, vamos a meter esto de la tercera Hay escenas que se pegan con escenas de las otras películas O sea, alguien está diciendo un diálogo, se corta la imagen y vamos a la escena de una de las anteriores películas En donde sigue ese diálogo Entonces literalmente hicieron un collage en eso Además como esa idea de, bueno, en los videojuegos de que hay algo que al principio lo veía como, ya está bueno, está copado, que se, se, se, se muestre esto. Pero después estaba como, no tiene sentido en un punto, porque le están haciendo una crítica, clarísima crítica, clarísima a esto justamente de agarrar películas viejas para hacer películas nuevas con historias que ya tienen sus años y apelar a esto de la nostalgia y hablan justamente, de hecho mencionan a Warner y dicen eh, vamos a hacer el cuarto videojuego porque y, y Nio no lo quería hacer porque no tenía ganas pero no, lo vamos a hacer igual o sea es literalmente lo que pasó con esta película y lo que pasa con muchas como crítica está bueno pero es como que es una crítica a lo que se está haciendo o sea te estás criticando por este mismo trabajo seguramente fue como algo medio encubierto o no tanto, para pegarle el palito a Warner, y lo de Warner, dijeron, Vaya, ya fue, sabe cuándo nos importa, o sea, nosotros vamos a facturar igual, pero es, no me terminó de cerrar, o sea, está bueno hasta cierto punto, pero no me terminó de cerrar, y la película es como un collage, lo repito, de, de las anteriores y de momentos que no solamente se repiten literalmente, o sea, los muestran como eh, siendo conscientes de que existieron, porque tampoco me quedó muy claro eso. Hay un momento en el que se muestra como una pared, una proyección de la escena de la primera película en la que Neo está hablando con Morfeo. Y está Trinity presente, que es antes de que elija la, la pastilla para tomar. Que se ve como en esa proyección y es como, pusiste la película en VHS porque, ¿cómo, cómo está eso ahí? ¿Cómo está? No, no se entiende. Porque no es la Matrix. Era el mundo real. Y cómo lo grabaron. O sea, literalmente es la imagen de la película. Ni siquiera es desde otro punto de vista. Como para decir, bueno. No, es de ahí. Y también está el momento en el que. Morfeo y Neo hablan. En este lugar todo blanco. En el que tienen los silloncitos. Y están enfrente de la tele. Y el Morfeo nuevo lo utiliza para. Hablar con Neo. El Morfeo nuevo. Eso también lo voy a mencionar. Pero Bueno. No me funcionó. No me funcionó. Y de hecho, cosas que me habían funcionado bastante en la trilogía original, como lo he mencionado, los efectos visuales y, y las escenas de acción. Los efectos visuales acá están bien, tampoco son una locura, pero para lo que necesitaba la película y para lo que es la película, también. Me quedo incluso con cosas de, de la trilogía original antes que con cositas de esta película. Pero la escena de acción, muy... Muy pocas y poco rescatables en comparación a la trilogía original. Nada. Nada. De hecho, eh, la persecución del final con Trinity y Neo en la moto estuvo bien, pero... Pero no. O sea, ni siquiera la rescataría como algo como he mencionado en las anteriores películas donde tenía varias cosas para rescatar eh, escenas de las que he hablado detalladamente acá, como que no... no no, no, no así que me voy a meter con los puntos negativos y puntos positivos <risas> ¿pensarán este pibe anotó 600 puntos negativos? no, no, Anoté poquitos porque me aburrió tanto esta película que ni siquiera me tomé el trabajo de anotar detalladamente cosas y bueno el humor hay algo que realmente no entendí, porque si vemos la trilogía original, prácticamente no hay chistes, no hay. Debe haber alguna cosita, como bueno, un personaje que es por ahí el alivio cómico, pero no se la pasa haciendo chistes. Y es como que tira frases, pero no son chistes en sí, es como más alegre o el más eh, optimista y bueno... Va por ese lado por ahí la parte del humor, pero no es que está haciendo chistes acá, hubo chistes, literalmente hubo chistes Y de hecho en un momento de este morfeo nuevo es como que se pone a dar saltitos y baila y es como, ¿eh? ¿Qué? O sea, Lawrence Fishburne no iba a hacer eso pero ni de casualidad Entonces es como que... ¿Qué, qué pasó? Estoy como Tony de Los Simpsons, como... ¿Qué pasó acá? Eh, la verdad me quedé completamente anonadado. No, no, no entendía el humor en esta película. Porque es demasiado, o sea, no es demasiado, pero es demasiado en comparación a la trilogía original que prácticamente no tenía. O sea... No. No lo, no lo entendí. Innecesario, completamente innecesario. no, no Para nada correcto, creo que no, es algo que quisieron agregar, no sé por qué, eh, al estilo Marvel, pero bueno, Marvel ya desde la primera película básicamente está con ese humor, entonces es como que bueno, incluso a mí, que me gustan las películas de Marvel y soy fanático de Marvel, hay cosas que no me gustan en muchos momentos sobre el humor en las películas de Marvel, que le pasa a mucha gente, pero bueno, ya son así, o sea... De hecho en DC quisieron copiar un poco eso y fracasaron, claramente. Entonces como que acá. no sé. No sé. Después me da risa porque como segundo punto negativo. Puse literal. todo. No sé qué opinar sobre eso. Lo, lo escribí. cuando terminé la película. Pero bueno, creo que ya quedó bastante claro que no me gustó la película, entonces. no está mal como punto negativo. Pero... Si, sí, hay muchas cosas que no, no, no, no me... No me cerraron Realmente Y creo que con todo se resume a que prácticamente Todo lo sentí forzadísimo en la película Y el último punto negativo Que a esto iba a ir Y... Era algo inevitable para tocar ¿Qué pasó con el agente Smith? ¿Y qué pasó con Morfeo? Porque... <risa> a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué volvieron Carrie Animos como Trinity y Keanu Reeves como Neo y no volvieron Lawrence Fishman como Morfeo y Huguito Weaving como el agente Smith? Huguito diciendo Mr. Anderson. O sea, lo dice este chabón. Pobre, el chabón no tiene la culpa, ¿no? Pero... Vamos a, a nombrarlo Jonathan Groff Que no sé de dónde lo tengo, se me hace conocido el chabón Pero la verdad No sé dónde lo vi, a ver, el historial mm, No No vi nada de lo que hizo No Pero bueno, se me hace conocido Cuestión Tiene como una cara muy hegemónica, así que probablemente por eso Pero no tengo nada en contra del actor, repito No tengo nada en contra de ya hay a Abdul Matin II que hace de, de Morfeo. Y que hace de Agente Smith en la película. Porque al principio es como un agente. Pero... Volvió la mitad del elenco y la otra mitad no. Y los reemplazaron. Porque pasa eso encima. Los reemplazan. La oráculo no aparece. No aparece. No la reemplazaron. No aparece. está. Hay una explicación de que, bueno, reiniciaron la Matrix, entonces es como que, bueno. Pero... ¿Y...? ¿sí? ¿Por qué volvieron Morfeo y... Y el agente Smith con... con otros cuerpos? Está bien, pasó con la oráculo entre la segunda y la tercera, pero... No sé. No sé, no, no, no. me. además no me terminaron de de, de, de. de llegar. Como que no. Si de última vez decís, bueno, está bien. Fueron buenos personajes. No. De hecho. El agente Smith. Entre unas comillas. gigantescas. Parece que es como el villano. Pero después al final no es. Porque el villano es Neil Patrick Harris. Este terapeuta. Con el gatito. Y, y cuando están peleando contra el terapeuta Aparece el agente Smith que los ayuda a Neo y a Trinity Y, y ahí es como que después de ayudarlo contra, contra el terapeuta El agente Smith, trucho, dice Bueno, hasta acá llegó nuestra tregua Y él pasa a ser el villano en ese pedacito de la película pero queda ahí, o sea, no sirvió para nada, porque realmente no sirvió para nada. Eh, y nada, después vuelve a estar como en el rol de villano, el terapeuta, que la interpretación de Neil Patrick Harris, la verdad, no me disgustó, de hecho yo pensaba que iba a tener un papel bastante menor y me sorprendió que le dieran como un rol más protagónico. Eh, así que nada, o sea, estuvo bien dentro de lo que él quería hacer Que era mantener a Neo y a Trinity Como eh, Ahí separados porque la explicación era que si se juntaban explotaba todo Es como que tenían un poder inimaginable Pero bueno, a él no le convenía por la Matrix y no sé qué Y al final ellos, volando a los Superman Van y le dicen vamos a hacer nuestra Matrix Como queremos y... A la mierda vos Y bueno eh... Final feliz <risa> Porque también He escuchado y he leído sobre eso Bueno, no sé si he leído Pero seguro que he escuchado Sobre esto de, bueno, ahora esta película Tiene un final feliz, cosa que no tuvo De Matrix Revolutions Bueno Pero era necesario hacer una película De dos horas y 20, 2 horas 40, no sé cuánto dura Para eso Para un final feliz Qué sé yo Estoy decepcionado, realmente estoy decepcionado Cuestión, voy a ir a los puntos positivos Porque hubo cosas positivas Y lo más gracioso de esto es que En puntos positivos anoté La verdad, no sé Ay, por favor Voy a pensar ahora cosas que, que me gustaron. Este grupo que se arma, la verdad que, que me gustó. O sea, los personajes están bien. Eh, no son una locura, qué sé yo. Pero bueno, eh, Bugs, interpretada por Jessica Henwick. Win de Bear, interpretada por Cristina Ricci. Ricci. La misma de. ¿Parín era? Sí, Casper. Acá la conocíamos como Gasparín. Mira vos. Hace un montón que no está en una película. Pero bueno, es ella. Está. Aparece el Franchute. Volvió el Franchute. Que se habrán puesto a pensar. No vuelve Lawrence Finchburg, no vuelve Hugo Weaving Bueno, vamos a tratar de traer a alguien más, el Franchute. Que además una aparición desastrosa. No hace nada. Nada. Decía en un momento se enoja porque le derrotaron a todos los exiliados que estaban con él. y, y dice. Bueno, esto no se va a quedar así. Y se va corriendo y es como, bueno, <risa> qué sé yo. Y bueno, el resto del grupo que no, no lo voy a mencionar tampoco, porque qué sé yo, pero me gustó. O sea, es como que el grupo ahí en la nave no estuvo bien, y hay dos robots, hay dos máquinas que son sintientes, o sea, esto de la paz entre las máquinas y los humanos, en un punto se mantuvo, porque las máquinas es como que siguen controlando todo, pero hay una paz y de hecho algunas máquinas ayudan a, a las personas. Y está como esta forma de una especie de holograma que se va armando ahí y que va viajando de lugar en lugar, que acá es donde me fallaron los efectos visuales bastante, y lo hace mucho lo que vendría a ser Morfeo, interpretado por Yaya Abdul Matin segundo que básicamente estuvo la mitad de la película con el traje de captura de movimiento. Bueno, algo más positivo para mencionar. Déjenme pensar... Me gustó la canción ¿Qué sé yo, Veníamos de Rage Against The Machine Que obviamente a esta altura de la vida Ponerlos es como... No... Y pusieron esta canción Que si no me equivoco Se llama White Rabbit En una clara referencia a todo el temita De Alicia en el País de las Maravillas Y de hecho hay un momento En el que se muestra el libro, está el tatuaje del, del conejo Como la chica de la primera película Y bueno, la verdad que Me gustó esta canción y la voy a dejar para el final, así que si la quieren escuchar, y después, bueno, creo que nada más, no, visualmente la verdad que está bastante bien, o sea, está bastante bien, pero es un maquillaje que tapa todo lo demás, que la verdad no está bueno, no, no me gustó, entonces, es como que está bueno. Todo el temita de los efectos Y todo lo visual Y... Sí, pero... <risa> ya está, no hay Algo sólido detrás que Que me mantenga Bastante convencido, así que bueno Quedo ahí Sí creo que no tengo más puntos positivos En un... Punto podría mencionar Esto de Volver a ver a Keanu Reeves ...y a Carrie Animos después de la trilogía original. Sí. Sí, le voy a poner como algo positivo porque la verdad me gustó verlos juntos. Eh, fue como un... ...un buen punto... ...dentro de la película, pero... ...está ahí. Y me estaba olvidando de... ...Sati, que vuelve... ...interpretada por... ...Priyanka Chopra... ...que al momento de verla no la reconocí. Y encima era tan parecida... ...a la actriz nenita, no sé si después siguió con su carrera actoral que hizo de Sati en Revolutions nada más, apareció en Revolutions seguro, pero no recuerdo si en Reloaded pero era tan parecida que yo en un momento no quería desengancharme de la película para ponerme a googlear, así que lo busqué después pero pensé desde que apareció que era la misma actriz y después no me di cuenta que no, pero la verdad ahí un golazo con el casting porque bastante bien o sea, le pegaron bastante. Bueno, y hasta acá mi reseña de The Matrix Resurrections. Algunos detalles antes de terminar. Aparecieron en la oficina en la que estaba Neo. Trabajando como programador de los videojuegos. En la persona de Thomas Anderson, obviamente. Esculturas y figuras de acción, digamos. Y había un par de los Sentinelas y de Trinity. Que me gustaron mucho verlas ahí. Si no me equivoco, la de Trinity era el momento de... Reloaded en la que está disparando en el aire Y en un momento cuando Neo y este agente de Smith trucho pelean Lo hacen en un lugar similar a la estación de subte En la que pelearon El agente Smith original, el querido Ubito Weaving Mr. Anderson Que tanto le decía Ubito Weaving a Keanu Reeves En la primera película No sé si es el mismo lugar No sé, pero bastante parecido y me, me gustó hasta acá mi reseña de The Matrix Resurrection. Mi calificación es de 5 sobre 10 Fui bastante bueno No quería ponerle menos, me, me daba un poquito de cosita, pero... Fui bastante bueno Así que... Nada, perdón si les gustó A mí no me gustó Estoy acá para dar Mi opinión más sincera Es lo que es Antes de terminar ...con este episodio y antes de dar las redes como hago siempre... ...quiero mencionar, ya que es el último episodio del año... ...un poco esto de, del podcast que la verdad era algo que tenía ganas de hacer... ...hace rato y después de varios intentos que no salieron bien... ...por distintas cuestiones pude ponerme a hacer esto y meterle... ...con las grabaciones y todo eso, cada vez que subo un episodio y veo... El número de, del episodio me sorprende y llegar al a número 51 con este episodio, la verdad que nada me pone muy feliz, no por la cantidad, sino por una cuestión de todo lo que hice, por lo mal que venía en los últimos años, cosas personales, pesadas... La pasé muy mal, no, no quiero entrar en esos detalles, las personas que me conocen saben de, de lo que hablo. Y estar acá en este momento es como que haciendo estas cosas que tanto me gustan, literalmente, cada vez que subo un episodio y tengo una repercusión sobre lo que hablo y gente que se va sumando a eso, y de hecho hasta antes de ese punto, o sea, editar, subirlo, ponerle la carátula, armar el feed en Instagram, todas esas cositas que hago y cuando ya... Subir el episodio y tenerlo ahí es como que me genera tanta felicidad Que la verdad es algo tan lindo poder hacer algo que me guste Como hobby por ahora, ojalá en algún momento como algo más profesional También con las reseñas escritas, ojalá que en algún momento como algo más profesionalizado Pero bueno, lo disfruto y hacer cosas que a uno le gustan la verdad que es muy lindo Y me iba a referir a este tiempo en el podcast como este año Pero en realidad no fue un año, fueron... Casi seis meses, porque dentro de poquito se van a cumplir seis meses. Y ahí es donde yo voy a digamos ponerle fin a esta primera temporada, porque ya lo voy a explicar más adelante. Pero el podcast, cuando se sube a esta plataforma llamada Anchor, se puede separar por episodios, obviamente, por número de episodios, pero también por temporadas. Y yo al principio no le quería poner una temporada porque la verdad que, no sé, no, no sabía cómo dividir las temporadas, si es que lo hacía, y decidí hacerlo cada seis meses, ya que justo se dieron seis meses. Bueno, cada seis meses una temporada nueva. Así que este es el último episodio del año, pero no es el último episodio de esta primera temporada, de después de otra función. El próximo lo va a hacer, y va a ser el primer episodio del 2022, así que los espero ahí. Y bueno... Se viene un 2022 genial, la verdad que genial. Ojalá todo este tema del coronavirus, que ahora está levantándose de vuelta y parece bastante complicado, no nos arruine la magia de poder ir al cine, lo lindo de poder ir a una sala de cine. Si llega a pasar, bueno, espero que por lo menos se puedan ver películas de manera online y que estén buenas y que sean películas esperadas, porque la verdad que este año se vienen un montón de películas. No no podría mencionarlas todas ahora, pero qué sé yo. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de Batman, más para fin de año tenemos la secuela de Aquaman, tenemos Black Adam, tenemos la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, yéndome un poco más de lo que es Marvel y DC, tenemos Jurassic World Dominion, que yo amo Jurassic Park y también como pasó con Matrix, estiraron bastante todo esto de Jurassic Park y Jurassic World, pero bueno, tengo muchas ganas de esa película. Voy a estar como un nene de 5 años en la sala. Como loco. ¿Qué más se estrena? ¿Qué más se estrena? Bueno, la nueva de Misión Imposible, que se retrasó bastante. Yo no vi ninguna. Podría hablar de las películas de Misión Imposible. Vamos a tener la nueva película de Animales Fantásticos. Excusa para hablar de cierto mago que tanto amo. Dentro de este mundo cinematográfico Y de sus películas ¿Qué más? ¿Qué más? No sé hay un montón de cosas Series, no quiero nombrar porque yo con las series soy bastante colgado Pero voy a tratar de hablar de algunas series Para 2022 De hecho, voy a empezar La segunda temporada hablando De algunas que me quedaron colgadas Se viene ese episodio de la tercera temporada De Sex Education Vamos que llega, tarde pero llega Y bueno, se vienen muchas cosas Ojalá el coronavirus no nos arruine el cine, que, que es tan lindo, tan lindo ver una película, así que ojalá podamos ver muchas películas geniales el próximo año para poder hablar en este podcast, que es este espacio que encontré y que, que es tan lindo. Espacio que me llevó a conocer gente maravillosa, la verdad que eso también no lo esperaba, ya conocía gente que hablaba de cine, con la que me hablaba en Instagram, pero gracias al podcast me sentí motivado a hablar con más personas e incluso me han propuesto hacer colaboraciones, lo que la verdad que me encantó y ojalá siga esto porque la verdad que es maravilloso nombrar a las personas con las que he colaborado. Internacionalmente en este caso, los chicos de Pura Carreta, de Colombia, que me han invitado para hablar en su podcast, también de la butaca clandestina desde Bolivia, hace poquito estuve hablando de Spider-Man No Way Home. Muchas gracias por la invitación, la verdad que un gustazo y además internacional. Espero para 2022 seguir expandiendo las fronteras de este podcast y hablar con personas de otros países, pasar a otros países fuera de Latinoamérica, de habla hispana, porque mi inglés no es bueno, así que debería ser así. Pero por ahí hay una persona ahí perdida en el mundo que habla español ¿eh? y habla de cine, no lo descarto. Pero bueno, muchas gracias a los chicos de Pura Carreta y a los chicos de La Butaca Clandestina por, por las invitaciones. Gente que estuvo en mi podcast, Niki, que fue la que más me ha visitado en tres ocasiones. Y seguramente lo va a hacer bastante en 2022, así que muchas gracias, Niki. Una de las personas que ya conocía en este mundillo de gente que habla de cine y series en Instagram y que quiero mucho. Nico, también... Que estuvo para Eternals Flor que me acompañó Junto con Nicky para hablar de The Friend Dispatch Ceci que estuvo para hablar En un episodio de Hawkeye También como los chicos de Pizzabierra Marvel, las chicas de Marvel Con ellas y los merodeadores Del multiverso que estuvieron en el último episodio Muchas gracias la verdad por estar y a los chicos de The Marvel Show, con quienes hicimos las juntadas marvelianas en Twitch. Y que se vienen más para el próximo año. Y ojalá, no quiero revelar mucho, pero ojalá con más personas. La verdad que un gustazo haberlos conocido, un gustazo hablar con ustedes. Ellos estuvieron conmigo en este podcast hablando en el debate de What If. Que fue como un episodio raro, porque no fue de mi podcast, no fue del podcast de ellos. Fue como un crossover, el verdadero crossover como lo ha mencionado Mati y ojalá podamos hacer algo parecido en el futuro o que ellos estén invitados en mi podcast un gustazo a haberlos conocido nada, muchas gracias a todos por, por acompañarme feliz navidad, atrasada porque ya pasó, pero feliz navidad, feliz año nuevo, espero que terminen bien este 2021 y espero que empiecen con todo el 2022 último episodio del año y no me quiero despedir sin agradecerle a Ailu que me acompañó en prácticamente todos los episodios, incluso reaccionando por Whatsapp a los episodios, una genia, una genia, Ailu, la verdad que te quiero mucho y muchas gracias por estar ahí. Y bueno, eh, nada más, todos los agradecimientos hechos, las felicidades por estas fechas también para todos ustedes, ojalá que todo pueda ir bien el próximo año, y nada, gracias a todas las personas que me escuchan, y gracias por estar del otro lado que, la verdad, aunque no lo crean, un mensajito diciéndome que les gustó lo que escucharon en mi podcast me llena muchísimo. Muchísimo más que cualquier cosa que puedan hacer y eso lo agradezco infinitamente. En serio, muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram, justamente, arroba después de otra función podcast o simplemente buscar después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba Me pueden seguir en Letterboxd y en Medium como arroba Guido. Hasta acá este 2021, para cuando nos escuchemos, la próxima va a ser 2022. Muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en estos casi 6 meses y 51 episodios de este podcast. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.